No. ¿Está buena? Sí, pues sentí el picante como en la garganta, pero mm. no... Pero no es como, ¡eh! se me durmi la lengua, no. Es como... bueno. Ah, ah. el dulce más picante. A ver, me voy a comerme una más. O sea, sabor ligero... más de ese. Okay. Sabor ligero a pescado. Ideal es para una cita. Mmm. Ya sí. ver. Después de esto, no, no, no, vamos a salir a carretear. No. Ahora las últimas, que son las saboras hot pot con tres ajíes. Ya, pues ya. No voy a gastar 800 minutos de video en abrirlo. La blogger. la Ya, abre la cuestión. Es que mucho bullying. Güelenlo, huelenlo. Eso es Oh, oh. Ya, huélelo lo. Dí la dolorada, Eres muy china oh. Huele el, el, Es que yo tengo que llevar esto Porque este es el olor de china Esto huele a china, china, pelo, china huele pelo, así China huele así, china, así. La Las tiendas huelen no. a esto Todo huele a esto, china China huele a hot pot Ya, pruebelo hola ahora es que es que es que es Si es que es que yo les es que es que la es es